Carla, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Hola Nayele, muy buenos días, ya al fin, al fin es viernes y pues como todos los días traigo esos videos que son tendencias en las redes sociales y que están dando mucho de qué hablar, traigo de México, traigo de varios países para que nos, vaya, nos nos riamos un rato de lo que está pasando en las redes y vamos a comenzar con este primer video, no sé si a usted le ha tocado ir a Real de 14 últimamente y hay una especie de mano que camina usted al vacío para tomarse unas fotos buenísimas buenísimas, pero pues bueno, yo, hay personas que le tienen miedo a todo esto de las alturas y todo ese, todo ese rollo, ¿verdad? Pero es el caso de este chico que decidió tomarse una foto con su novia, pero fue un terror el poder tomar esa foto. Vamos a ver aquí el video porque el chico estaba asustado, tenía pavor, todo, y pues todo quedó registrado en las redes de TikTok. Vamos a ver el video. le dijo que se viniera así. No, sí, pero... <tose> ¿Qué? ¿Qué? Es que se mueve bien feo. Así me voy, no, ya, tómala, no. tómala. ¿Cómo que así? O A sea, una... para un lado. Pobre chico, se quedó aterrado, aterrado ahí para, para la foto y vamos a continuar con otro video que fue tomado en Estados Unidos que se viralizó porque no cabe duda que hay personas que tienen esa, esa facilidad de crear cosas y llamar la atención a, a cualquier lado donde van, como es el caso de esta familia, que mira el curioso carro que usted ve, no es un carro que usted y yo vemos con, facil, eh, con frecuencia y este carrito pues es un carro de supermercado, inclusive podemos ver en el video que hasta tiene su garrafón de, de leche, sus huevos y todo y pues así se hicieron virales en TikTok porque ellos andan por la ciudad de Missouri de un lado a otro con ese carrito de supermercado gigante, vamos a ver el video Y ya por último les traigo un video de una boda, que en las bodas siempre pasan tragedias, ¿verdad? Y esto se grabó en la Ciudad de México. Y déjenme le cuento que este video, pues resulta que estaba la pareja muy feliz can bailando, cantando en su vals y de repente que empieza a iniciar el fuego, se empieza a iniciar el fuego en los, en los arreglos florales que estaban en el techo y no, no, no, no, no, no, no. pero lo bueno de esto es que la, el personal del staff pudo apagar el incendio y mire, y los novios como si no hubiera pasado nada. Baile, baile, baile. Vamos a ver aquí el video. Y bueno, Nayeli, estos fueron los videos más virales de este viernes. Dime de este viernes, ¿qué piensas al respecto? No, pues todos están caóticos, Carla. La verdad sí. Creo que te esperaste un poquito a sacar todos en día viernes y dejarnos aquí con la icónica. Me llamó mucho la atención el de la mano, en Real de 14, ¿verdad? Así es, ahí en San Luis Potosí. Es un spot que se hizo muy famoso desde... Tiene poco, tiene alrededor de un año más o menos, que la gente va y se toma fotos en ese lugar. Pero al momento que tú caminas, pues la mano está sobre el aire, ¿verdad? Se, se, se alcanza a ver todo abajo y pues hay gente que le tiene miedo a las alturas y que este sería, es un reto para esas personas. Nosotros no, no, no, no yo, yo estaría así, la verdad, como el muchacho, yo la verdad, no, o sea, yo al momento de pisar ahí ya me hubiera desmayado, Carla. Mira qué valor realmente, felicidades al gran joven porque de verdad hizo todo el esfuerzo por ser muy valiente y llegar hasta ese punto, la verdad lo reconozco porque yo no hubiera podido. Yo la verdad me quedé con ganas de ver la foto. A ver cómo cómo salía el chico, así pues, todo asustado, Pues tapó a su novia, ¿no? A su terror. pareja, la tapó toda ahí, con, que no podía ni voltear. <risa> así es, Nayeli. El pobre, pero bueno, y también referente al de la boda, estuvo también muy padre el video, porque bueno, pues, sí, porque ahí hubo ahí como un poquito más de acción, más dramatismo, se solucionó todo y es lo importante, ¿no? Al menos, pues, el fuego, las llamas, el amor, ¿no? Sí, sí, sí, fue el fuego del amor la que incendió la pista eso. de baile. Tenían tanto amor esos novios que se prendió la pista de baile, pero lo bueno es que eh, alcanzaron a apagar el fuego. ¿Cuántos casos no hay de bodas que se incendian por el por lo que viene siendo la pirotecnia y se terminan saliendo del salón y se cancela la boda. Así que esto, tuvieron suerte estos novios. A sacar lo positivo de todo. Muchas gracias, Así Carla. Así es, Mary. nos vemos el próximo lunes y les quiero pasar mis redes sociales que me gusten como Carlos Mosigo eh, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y me pasen sus videos para hacerlos virales. Nos vemos.